Otro concepto importante del análisis transaccional es la transacción. Las transacciones son cómo la persona interactúa entre sí, específicamente qué estado del ego es la persona. A está hablando, cómo está hablando y en relación a qué está hablando. En este sentido, A está hablando con qué estado del ego es la persona B. Puede que hayas notado que a veces la comunicación continúa de una manera directa, fácil y que parece ir sin problema. Sin embargo, en otras ocasiones las cosas parecen estar revueltas, confusas, poco claras e insatisfactorias. La comprensión de las transacciones puede ayudar a mantener una comunicación con los demás que sea clara. Podemos llamar a una transacción paralela o recta, como nuestro ejemplo, donde dos personas con el estado de ecoadulto hablan entre sí. También es recta y complementaria una transacción si una persona con estado de ego adulto habla con una persona en estado de ego infantil o de niño, como en el caso de un padre hablando con su hijo. En caso de que la gente se comunica con transacciones cruzadas, causa un colapso en la comunicación, las transacciones cruzadas ocurren cuando se da una respuesta inesperada a un mensaje de una persona enviada por esta, teniendo un potencial de provocar conflictos. En nuestro ejemplo, el encostado viene de un estado de ego de padre crítico para cruzar la transacción, y esta comunicación se rompe. En un segundo ejemplo, el encuestado proviene del estado de ego del padre en lugar de un hijo, cruzando así la transacción. En el tercer ejemplo, el encuestado también proviene del estado de ego de niño, como revitente, y no del estado de ego de los padres, como se esperaba. Cuando se cruza una transacción... Se produce una interrupción en la comunicación y uno o ambos individuos tendrán que cambiar de estado de ego para que se restablezca la comunicación. Las transacciones inferiores son complejas, implican más de dos estados de ego y se envía un mensaje disfrazado. El resultado conductual de una transacción ulterior se determina a nivel psicológico y no social. En el ejemplo, el remitente obviamente pregunta del estado del yo adulto. Y el encuestado responde de manera complementaria mientras que el significado propio de la transacción tiene lugar entre los estados del yo infantil. Cuando aprendemos a reconocer y diferenciar entre transacciones directas, cruzadas y ulteriores, aumentamos nuestra capacidad de comunicarnos claramente con los demás. Las conversaciones hechas de transacciones directas son más satisfactorias emocionalmente y más productivas que las conversaciones que tienen transacciones cruzadas frecuentes. Llegar a ser un experto en reconocer estados del ego, las transacciones rectas cruzadas y ulteriores lleva tiempo. Al principio, tendrás que prestar mucha atención a lo que está sucediendo tanto dentro de ti como en los demás. Con la práctica, identificar varios estados de ego y diferentes tipos de transacciones se convierte en algo natural.